bueno, las nuevas cajitas no, unas cajitas que ya estaban eh, metidas en Keydrop Y son las cajas de los youtubers, ¿vale? Tengo mucha curiosidad por abrirlas porque sinceramente nunca las he, las he abierto Y la verdad es que mucha gente me ha pedido que haga un vídeo pues de estas cajitas Y pues aquí lo tenéis, ¿vale chicos? Recordad, hay un evento ahora mismo de Major El evento Major Event Está muy pero que muy bien Y aquí tenéis en eh, pase de batalla Gratuito y el premium. Que el premium cuesta 10$ dólares. Y pues podéis conseguir todas estas cositas Cuanto más depositéis eh, Os darán más, más niveles, ¿no? Entonces, pues ya sabéis También podéis Usar la bomb Que conseguir los puntos, los metéis aquí Explota y os sale un arma Y aquí las major cards que podéis canjear vuestros puntitos por armitas, ¿vale? Después está también eh, esto de aquí que lo van a meter próximamente. Y pues nada, recordad que podéis depositar por Payback Skins, Skrill, Visa, Visa, Trusley, Crypto, Skinbag, Neteller, Giftcard. Y todo esto podéis depositar con el código EDURG para un 10%, un 10 de de depósito y entrar en un sorteo depositante de más de 100 dólares, chicos. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar ya con el vídeo, ¿vale? Vamos a abrir ya directamente las cajitas y a ver qué nos consigue... A ver qué conseguimos sacar el día de hoy, ¿vale? Vamos a probar primero a las del PBCS. Vamos a ver. Ahí está. Tres cajitas del PBCS Un poquito de fe creo yo, ¿eh? 15 dólares y hemos pagado... 18, bueno. Hemos perdido, pero... No hemos perdido tanto en realidad eh. No hemos perdido tanto Ahora Ahora aquí, aquí sí que creo que hemos perdido Ahí está, efectivamente Pero también las quiero probar en batallitas, chicos Porque a mí no me gusta mucho abrir cajas Lo que más me gusta es Abrirlas en batallas Me da más confianza No sé a vosotros, pero a mí me da mucha más confianza Vamos a abrir 3D e Poker A ver qué sacamos ¡Eh! Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. 19 y hemos pagado 23 No perdemos tanto al fin y al cabo Yo creo que estas cajitas en una batalla Puede estar muy pero que muy bien ¿eh? Aquí profit 21 Uff, casi nos quedamos cerca, eh Las cajas que se quedan cerco del cerca del Profit O que salen Profit Están muy muy bien Para, para la batalla, así ya os digo Mira, aquí en este caso hemos sacado Profit Así que Estamos muy pero que muy bien Eh bueno, me ha gustado, me ha gustado. La de, la de póker me ha gustado. Ahora vamos a ir a la de tarifa. Que si abrimos tres, nos cuesta 21 dólares. Aunque conseguimos sacar, chicos. 21 dólares abriendo tres cajitas. Y. 13. Aquí un poquito F. Pero bueno, ¿qué, la, qué se le hace? Vamos a darle otras 3 F. La última, venga, va. Y pues también un poquito de F Pero bueno, vamos a ir ahora con la siguiente la de baita Brifa no me gusta mucho Y ahora toca la de Black Y después la de Sahu Sagito. Black Vamos allá Uh 10 dólares Hemos pagado 18 Vale, vamos a darle otro try 14. A vale, otra. Y... y. Estas cajitas, a la hora de abrirlas, no sueltan muchas cosas, ¿vale? Pero esto hay que verlo en batallas. Habrá que ver estas cajas en batallas. Porque a mí me, me transmite mucha confianza esto de en las batallas, ¿eh? Estas en las batallas tiene una pinta de estar muy pero que muy roto, ¿eh? Ya os digo. Vamos a darle tres. Y después de esta, ya vamos a ir directo a las batallas, chicos. Uh, Front Frontstie Misty. Hemos pagado 20 y hemos conseguido 19. Al fin y al cabo no es mucha pérdida. Y vamos a ir ya ahora a las batallitas, chicos. Esto sí, esto es lo guapo, las batallas. Y vamos a darle 2 <coughs> de cada una. Vamos a meter dos de estas y después... Dos de estas y después le metemos cinco de estas, ¿vale? Para no meterle todo de una. ah oh, no mira, se ha metido ya uno. De locos. 26 dólares. Y a ver si conseguimos sacar, aunque sea, el doble. Vale, aquí empieza ganando él. No problem. Porque ahora aquí... Uf. Oye, oye, pues aquí está soltando cosas, ¿eh? Venga, va. Uf, voy, voy regular, ¿eh? <ríe> va ganando el de bastante, además. Y F ha ganado él el... Y ha sacado 34 pavos, ¿eh? O sea, al fin y al cabo ha sacado más de lo que costaba. Vamos a darle ahora dos de Sahu y dos de póker. 29 dólares de batalla. Y a ver si conseguimos sacar, pues, lo que ha sacado la otra persona... Pero en este caso nosotros Porque es verdad, veis, la otra persona Se ha llevado bastante money Así que hay que ver esta Uf, Es que me toca a mí lo malo, tío Vamos a ver esta. Venga, va, por favor, por favor, pida algo bueno ¡Oh! ¡Mamá! ¡Yes, sir! Esa es, señores Esa es la de 23 dolaritos Y una simopa, está De locos, de locos Vale, vale, vale, me gusta, me gusta lo que veo Uf. Madre mía, vaya chetadita chicos, 52 dólares Pedazo de batalla, eh, también os digo Pedazo, pedazo, pedazo de batallita que nos acabamos de marcar Y ahora para terminar el vídeo vamos a meterle 5 batallas de black Y a ver qué conseguimos sacar Vamos allá Vamos a meterle... Scripe 31 dolaritos de pata yes. y a ver qué sacamos Por favor Aquí ganamos nosotros No No, a él Venga, va, va, va, confío, confío Aquí con nosotros, ¿no? Ahí está Vale, vale, va, por favor Confío, confío del Uf. Uh, lo que la ha soltado. Todo chito, eh. Y la última, Uf, me he quedado nada. 33 dólares. Esta batalla no ha sido muy top, pero bueno, eh, es lo que hay. A mí, las que más me han gustado ha sido la otra. Sobre todo la última batalla que he hecho. Que ha estado muy bien, hemos sacado bastante profit. Y nada, ahora, como sabéis, como me gustan ahí mucho los subgrades vamos a darle aquí algo tocho: un cuchillito de estos 173 dólares. Derecha, ¡No! Este drop no está de mi favor. Pero no pasa nada, porque hacemos así: le damos un cuchillito de 137 Derecha esa sí entra. Esa sí entra. Vamos. Vale, vale. Hemos recuperado ya lo de otro. Lo otro, eh. Y ahora hacemos así. Tuki. Tuki. Y Tuki. Vámonos. Vale, vale, vale, vale. Y nos queda ya... Uf, nos quedan bastantes cosas todavía, eh. Vale. Un por cinco. De una, de una, de una, de una. Derecha. Por nada, por nada del mundo Y bueno, 231 dólares Que yo esto me lo quiero jugar así un poquito Por 5, así, izquierda Y que entra, y que entra ¡Vamos! Sea, un un knife de 475 dólares Y salimos con un total de 612 dolarcitos Chicos, hemos empezado el vídeo con 400 y pico y lo acabamos con 739 pedazos de dólares Así que nada chicos, espero que les haya gustado el vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima Adiós